había una vez uno de esos planetas donde eras tú con tus relieves y era yo dentro de tus entrañas y en él solo tú y yo y tus ojos en el cielo y el sabor de tu piel en la mañana en el celaje del invierno y en las tempestades de la lluvia solo tú salvándome a mí en ese había una vez en ese planeta en esa existencia que disfrutábamos como niños y que con certeza hubo una vez que fuimos felices uh. Conejos habitando en la cama Lunas que se esconden en la casa Jirafas que se comen los planetas Y barcos navegando el comedor Piratas que se roban las estrellas Caballos que galopan los bombillos somos parte de esos cuentos de princesas Donde yo me muero si tú no me besas